Mis hijitos, mis hijitas, craneanos, craneadas. Hoy queremos decirles, como todos los pinches lunes. Feliz abuelita, semana, abuelita. Ah, abuelita, Así debe de ser. Pinche semana tiene que estar chingona siempre. ¿O no mis hijos? Sí, así no es, sí, así no es. es. Por ejemplo, ah, este sí. ya ya va a tocar tatuaje nuevo. ¿eh? Sí, mira, así no es. Vamos a empezar la semana con un tatuaje. Encina es marchantito, dice. <risa> ¿Tú qué pedo? ¿Todo bien? Pues, a correrle porque... <risa> <risa> bueno, y queremos decirles que... Queremos mandarle saludos afectuosos a Elga de Ramírez y a su chavo, que por cierto, hay que echarle muchas ganas en la escuela, según su papá. En la primaria. más te faltan 17 años, muchachos che diré lo se pasa rápido me caí Obviamente a todos nuestros seguidores que siguen haciéndonos el favor de de mensajes de estar presentes de estar siempre del otro lado y pues no sé quién más que Eric, algún Eric. I'm going to say hello to Curtis Cole Records to all the dudes and dudettes at the staff of the Curtis Cole Records We love you a lot. Thank you for your support. Yeah, th thanks for everything you do for us. It's really important. And uh, Carla wants to say something. Hello. Bye. Que no crejiga tocir como sabe, me va el Lexus auto de rancho vi con los bandidos. Argonic. Bueno niños, pásense una semana a toda madre. Eche desmadre, no, no importa que sea el lunes, no importa, nada más no sea pendeje, ni vayan a, a porque llegan crudos al trabajo, cabecillas. No importa, <risa> si es soy bien su chama que. Pues eso sí, eso pues sí, sí. Sí. sí, si se quieren desgraciar el pinche hígado en martes, también se vale. ¿O lunes? ¿Qué tanto es tantito? ¿Lunes como este güey? Ya ves como me los martes, cabrón. Oliendo a manzanita. No, güey, ol olía a hombre. ¡Ay, puerco. No, no sean como la maligna. Pórtense bien, chao. No, pórtense mal, cuídense bien. Goodbye. ¡Everybody chido!